Ey yo, ese pinche monzón en el cantón, mafaca. Z, doble AGG. Quiero verme, en ti. No queda nada al correr detrás de sueños, solo puedes resistir. Hasta llegar y elevarse sin tener que volver a entender hasta dejarse ir. Para desvelar tu síntesis No hay ataduras en mi ser si sí te pis. Quieres ser el epicentro como siempre está bien a lo tuyo, yo a lo mío, vamos, van y vienen Trato de enlazar matices Haz lo que tengas que no me avises de irte que te detiene A cada cual su búsqueda No me dejaré fallar cuando el desierto suceda Sé que los sueños no están muertos, pasan las horas Tu pasión destella de somos auroras Que edifican el pesar que azora Algunos gritan, otros deciden devorar Lo que pueden en el dinamismo del instante Que se va y viene, entra y sale cual errante Entender es transformar lo que es sin anestesia El escuchar se vuelve sin anestesia Quedamos solos, tratamos de encontrar un lugar en el cosmos Ya no estás, no queda más Que seguir quizás nos veamos en el más allá Esconde el sol, hablamos solos Tratamos de encontrar un lugar en el cosmos Queda soportar actuar en consecuencia no olvido mi esencia despegar Ver el cuadro sin querer quemarlo Tienes que ir y venir de los impactos el Salir de la faz intempestiva Está en ti que tu directriz se decida Hay que saber usar las alas Desplegarlas, irse, correr Contra el fuego que acarrala y que En ocasiones no nos deja hacer Nos limita a pesar de que yo diga lo que se va a hacer De vez en vez me cuesta demasiado No lo quiero pagar al en el tornado Sé que hay luz, al final del túnel tuve que y saber alejarme del porte que asume Porque a mí no me dicen nada Con estas pinceladas Te enseño el suelo edificante Que pisen en cada y duelo a mi silencio No tengo que asirlo De nada me sirve el cielo Si no puedo compartirlo No estoy en las redes Y el miedo no me puede ni Aunque esté en mí Aquí mismo pensé Ya que se contrasta con el carmesí Te enseñas a conocerme a través de ti Y en el silencio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 doble a